¿Sí? ¿Con qué cámara estoy? Ah, ok, ok, la dos. ¿Qué tal? Soy Luca Rodríguez, tengo 34 años. Hola, yo soy Alejandra Gómez y tengo 23 años. Mi nombre es Juan Daviosa. tengo 23 años y... Soy de la Arango, eh, esa es mi profesión, actor, ser actor, es mi sueño. <risa> <risa> Los otra vez, otra vez. Okay, mi nombre es Adrián Puche, tengo 19 años. El primer día, el primer día eh, nos estábamos riendo de, de algo eh, acerca de un agua y empezamos a hablar como, como españoles con Juan Pablo Fernández y él decía que el agua era proveniente de los acantilados del Chicamocha. Entonces antes de grabar me dio mucha risa y yo dije yo sé que la voy a embarrar. Justamente cuando iba a, a grabar la primera escena, no la segunda escena, me empecé a reír y tanto fue que me reí, me reí me dieron agua y me reí tanto que hasta el agua me salió por la nariz. <risa> Dos, tres. En la grabación el segundo día del collage del capítulo 3 que es con Jaco Estábamos haciendo la escena que estamos viendo, Jaco y yo estamos viendo una película Y entonces a mí me da mucha fobia las palomas Yo había tirado un chicle por el balcón y había dicho eh, para que se muera una paloma mañana Y entonces una persona del grupo de producción que se llama Ana que <risa> No sé por qué salió estábamos literal grabando y ella salió con una manotada de crispetas corriendo se atravesó justo en el momento de la toma en el piso de madera dando chancletados, y salió gritando es que no tranquilas palomitas no se confundan aquí va su comida y salió al balcón y empezó a, lan a lanzar maíz pues maíz de crispeta y nos reímos por ahí no yo no sé no reí yo me reí por ahí 15 minutos seguidos yo lloraba de la risa fue demasiado charra de pronto en el primer episodio que lo único que hacíamos era reírnos entre Juan David y, y Lucas, estábamos grabando ah, la, la escena cuando yo me iba para el museo que me llegaban las boletas. Nos demoramos muchísimo porque lo único que hacíamos era reírnos y inventábamos un poco de cosas acerca de los patrocinios. <risa> independiente de su mamá, eh, no le gusta el alcohol, eh, yo diría que es un personaje medio virginal, a la hora la verdad creo que de, de ese acercamiento con las mujeres todavía no lo ha llegado a tener a los 25 años, entonces eh, le cuesta dificultad llegar a entablar una conversación con una mujer porque siempre da el comentario... Eh, que no es adecuado, le encantan los videojuegos, los cómics, eh, le encantan las gomitas, literal es un... un friki completo, es un idiota, pero igual se disfruta, ¿no? ah, esa película, no, es que esa película, esa pregunta está, mentira, no está difícil, es una chica tierna, creo que tiene un carácter fuerte, pero no es pues agresiva, creo que las circunstancias que le tocó vivir en su vida como la separación de sus papás, el hecho de que su papá viva en Francia y su mamá, ella viva aquí con su mamá, pues la ha hecho como tener un carácter más independiente y, y tener como pues un tipo de fuerza, es más o menos bohemia porque tiene como toda esa carga artística que tiene pues ella que es artista plástica, eh, es dulce, es romántica, muy romántica en el fondo pues de su ser, eh, y creo que también es decidida, pues es como muy radical con sus decisiones. Es muy egocéntrico, mi personaje es muy machista, pues tiene sus toques, tiene también sus contrastes, pero es solo cuando llega al límite. Mi personaje waco es una persona que por el contexto que él tiene se separó de los padres, se crió solo con sus abuelos, y solo el tío fue el que le enseñó como estas estrategias de cómo, de cómo poder entrarle a una mujer fácil sin miedo y por qué tenerle miedo a las mujeres pues eso fue una de las cosas más interesantes pues del personaje porque, porque entrar en la mente femenina es algo, algo difícil pues no es difícil, puede ser predecible pero depend depende de la mujer cierto igual Igual, las características, sí, igual que las características que tiene Juan, Juanda Biosa, las tiene Guaco, pero más digamos las más así más aumentadas en de un, de una escala de 1 a 10. Yaco es una persona que si bien le gusta estar mucho con los amigos. Eh, me parece que durante el proceso de crecimiento. Eh, se dio cuenta de que las relaciones vacías y las relaciones de una noche no era lo que él estaba buscando. Eh, creo que es un personaje que, si bien es, con, es feliz, eh, busca mucho amor. Y... Es muy leal a los amigos. Es muy leal, cree que pues él sabe que los amigos es una pieza fundamental en su vida. Y llega a ese punto que se confunde demasiado, porque si bien los amigos son muy importantes para su vida, él también tiene a, pues, a Isabel y... Llega a esa balanza que comienza a ver como qué pasa, o sea, qué va a ser más importante para la vida del personaje, qué es lo que él en verdad quiere. Y ahí es cuando nos damos cuenta que comienza a descuidar unas cosas con las otras y los problemas comienzan a, a salir al aire. Entonces si sí, es un personaje que busca mucho amor, que en verdad es muy leal, es dedicado, da mucho, por, pues, da, le, es muy confiado, da el 100% de las capacidades que tiene y sin importar es un buen amigo y un muy buen novio. En un principio pues era entenderlo, eh, pero lo difícil para mí era el mundo paralelo de, de mi realidad de Lucas a la realidad de, de este personaje eh, que tiene ciertos matices míos pero pero no no no es tan parecido, entonces llegar a, a comprender muchas cosas y adentrarme en un mundo como es el de los videojuegos y el tener un comparativo siempre entre la vida real, los videojuegos, lo que pasa en las series, en las películas, en los cómics. Entonces, porque a mí, por ejemplo, me gusta el cine pero y el teatro, pero ya como los cómics y los videojuegos no. no. Yo creo que no me no me cost, o sea, no siento que me haya costado mucho sobre todo en el personaje, porque siento que me conecto mucho con Isabel, porque Isabel es una, pues una chica artística, tiene muchas cosas en las que me conecto con ella. Yo creo que lo que más dificultad me dio como actriz es dejar algo que es muy marcado por la Academia, que es como la interpretación de los textos. Creo que eso fue lo que más dificultad me dio, hacerlo más natural para la cámara. No, con mi personaje me, me identifiqué desde el principio y y con él no de casi dificultades. Nunca había, nunca había actuado. Es, creo que la primera vez que lo hago. Ni siquiera en el colegio nos ponían como a hacer dramas ni nada. Y en verdad, el pararse enfrente de varias cámaras, de varias personas, a interpretar un personaje que, si bien puede parecerse mucho a. Pues se puede parecer mucho a uno. Creo que es una experiencia y un reto demasiado difícil, pero a la vez es algo muy bonito. No me creo tan importante ni ver a las demás personas ni tratarlos como si fueran una animidad. entonces eh, creo que cada uno merece un respeto y, y como tal, en medio del aprendizaje de ustedes, eh, ha sido bueno y han sido muy respetuosos, con el trato, hay, es normal de que como están en el proceso hay muchas cosas que tienen que aprender eh, pero me parece que se comportaron a la altura y, y, y en realidad o sea, así como ustedes me respetan yo lo respeto a ustedes y, y el trabajo ha sido muy profesional con, con todo, desde los libretos teniendo siendo consecuente con cada uno de los personajes, cómo hacen la edición la musicalización y todo eso ha sido un trabajo muy bueno. No, la verdad, fue para mí fue muy divertido, me la gocé mucho, me gusta mucho que el grupo pues es como muy, muy heterogéneo, entonces son, son personalidades muy diferentes, son caracteres muy diferentes y eso hace que las... o sea, eso hizo que cada grabación de cada capítulo fuera una cosa muy bacana, o sea, tanto así que cada fin de semana, pues digamos que el fin, un fin de semana que no tuve que grabar, pero que vine, dije como si no hubiera venido hoy, realmente creo que me habrían hecho falta, y creo que los otros sábados me van a seguir haciendo falta, porque fue muy bacano la experiencia. Pues la verdad es que como soy novato en esto, no sé cuál es la diferencia entre trabajar entre un grupo de estudiantes y un grupo de profesionales, pero creo que mantuvieron siempre un buen, un buen poder, un buen balance. Creo que lo hicieron todos muy profesional. todo fue, o sea, los guiones llegaban a tiempo, los guiones tenían una buena calidad. El equipo, siempre estaban pendientes de los actores, si estábamos bien, si queríamos algo. A mí la verdad es que yo me sentí alrededor, pues yo sentí que estaba rodeado de puros profesionales. Eh, ¿Cómo me la llevé con ellos? La verdad no tuve empatía con ellos eh, Y era muy difícil trabajar con ellos Mentira, nada eh, <risa> No, en realidad la afinidad fue muy buena desde un principio eh, Y era muy divertido a la hora la verdad eh, Siempre me emocionaba mucho al, al venir Y nos reíamos y nos contábamos cosas Y es gracioso, como si nos conociéramos de... De toda la vida, ¿no? Creo que en realidad eran muy buenos, muy buenos partners y, y cada vez que íbamos a hacer una escena, eh, incluso ciertos movimientos, ciertas reacciones, como cuando, ¿qué? Como cuando dos personajes tenían que asentir en algo, como que, ¿qué? Y, y, y siempre lo hacíamos así. Sin llegar a tanto ensayo, en realidad desde un principio quedaba muy bien. ¡Fue terrible! Es lo único que puedo decir. Mentiras, no. Fue muy bacano porque, pues... Bueno, primero, era con otros dos, era bueno, éramos cuatro, cierto, de los cuatro, eh, dos actores, eh, los otros otros dos eran también actores ya de academia. Yo siento que, que los actores en sí tenemos una cosa, no sé qué es, que nos hace, nos hace ahí mismo como entrarle a la gente. Pues somos muy abiertos en ese sentido. Con el elenco pasó algo particular que, sí, sí, es que me estaba agarrando. Con el elenco pasó algo particular. Y es que como todos, pues, todos estudian teatro o son actores y actrices. Actrices. <ríe> eh, siempre me sentí un poco nerviosa al comienzo. Era como, bueno y será que si sí lo haré bien o lo estoy haciendo bien, si las caras están bien, cómo está la voz. Y fue muy muy bonito porque nos llevamos bien desde, desde el comienzo. Hubo una buena energía y a ellos no les importó que yo no fe, yo no sea actor, no, no, pues no haya sido actor ni que estudiara teatro y me comenzaron a dar consejos, entonces aprendí mucho de ellos, aprendí de los tres, creo que me parece que es un elenco increíble y bueno. Guaco, sin duda alguna. Mejor dicho, se lleva el premio a la equivocación. Gondornea es el más de todos. Cuando ahí <risa> se equivocaba muchísimo. Ya, ya, pues hoy llegamos, llegó un punto en que estábamos haciendo la cuenta para ver quién más se equivocaba. ¿Y cuántos puntos sacó? <risa> yo creo que tuvo como ocho. El que más se equivocaba, definitivamente, déjeme decirle que era yo. Llegamos a contar cuántas tomas, cuántas tomas fueron, por ahí, por ahí trece, por ahí quince, sí muchachos. Sabes que la escena yo pensé que iba a ser más compleja, eh, por lo que Adrián no, no tiene experiencia actoral, entonces antes de, de ensayar empezamos a hacer unos ejercicios, eh, del Gondor, y ya después van a entender de dónde sale el Gondor. Eh, y bueno, ya William marcó cómo iba, cómo iba a ser la cena, eh, y en el primer ensayo, obviamente, uno cuando está ensayando no son las mismas acciones, es marcar territorio, entonces, cuando ya después del primer puño, ya entra entraba la adrenalina de, de cómo iba la cena, y era una cena tan tan candente que fluyó, fluyó, pues fluyó demasiado rápido, incluso el final de esa escena, yo no lo había ensayado de esa manera, hasta cuando Zeta se pone bravo, entonces fue, fue divertido. La escena del puño fue, fue solo como demarcación, no fue tan difícil como creíamos, eh, la repetimos unas cuantas veces, pero esa fue de una de las escenas que más rápido salió, porque no sé qué había como en el, en el momento pero como esa afinidad entre nosotros y esa acción-reacción fue como, como en el instante y creo que fue como el momento, estábamos preparados para eso. La escena del puño. Fue algo gracioso porque no sabíamos si íbamos a hacer esa escena. Eh, le pedí el favor a Lucas que me enseñara más o menos como cómo era dar un puño en actuación. Entonces toda esa mañana fue como bueno, pilas, algo como si te estuvieran persiguiendo, voltea, pilas, no, como si te golpearan. Y el momento de gritar, uy, no, no sé, pero intenté ponerme lo más rayoso que pude y, y me sentía como hacía mucha fuerza para que la cara se me pusiera roja y sentir ese mal genio. Y fue, fue difícil. Fue muy difícil, grabamos el puño alrededor de cuatro veces. Las primeras dos se veía completamente fingido, se veía horrible. Hasta que llegaron, pues, hasta que me dijeron: no sabes qué, pega el puño al aire. <risa> pega el puño como si en verdad estuvieras pegándole a alguien y eso fue lo que hice. A mí los guiones me gustaron, y en realidad no. Solamente en un capítulo llegué a hacer un comentario al respecto, pero lo contrario, siempre siempre me gustaron y siempre respeté también eh, esa línea también. No Hay cosas que son coherentes y cuando no hay una coherencia pues la digo, pero en realidad siempre hubo una coherencia con, con libretos y respetando también eh, cada uno de los personajes. Me gustó, había pues como en algunos momentos sentí que había palabras que eran como muy rebuscadas pues algunas frases, pero cuando luego veníamos a la grabación, eh, Willy nos pasaba los guiones porque les había hecho mejoras y casualmente las mejoras siempre iban en esas líneas, entonces no creo que bien. Me gustó mucho la serie porque, primero que todo, antes para hablar de los guiones, me gustó porque cae en lo cotidiano, cae en lo que somos pues los personajes normalmente, algunos son jocosos, otros quieren ser como, otros entonces hay una multiplicidad y se presta para muchos conflictos. Entonces a partir de eso uno puede jugar con muchas cosas y me parece una línea muy, muy elegante lo inmaduro, ¿cierto? Porque quien no es inmaduro en ese momento es pues, todo mundo tiene su niño inmaduro, todo, todo mundo tiene su niño. Entonces es como buscar eso, ¿cierto? Eh, me, gustara, me, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más jocoso, pues si sí, sabemos que, que, que la, la línea pues se fue por todo un personaje y la línea evocaba pues al amor y a la reflexión y cómo todo esto pues fue... Puede dañar una relación de amigos y cómo una relación de amigos se daña por un amor y se construye a partir de un amor también. Entonces me pareció que el guión, cada vez que veníamos pues, a ensayarlo y todas las cosas, hacíamos como ensayos también alternos con compañero pues, Lucas. Eh, entonces veíamos que, que había también, muchas veces había redundancia, pero igual cuando él iba a corregirlos también ahí estaba como la corrección de eso. Los guiones me parecieron geniales, eh, pues como pues, mi, eh, mi hermano que es el director y también el que hace los guiones con ayuda de Jaime. Yo también estaba muy pendiente y él siempre, pues como en las fases previas a que el guión pues, ya estuviera finalizado, él me decía, hey Adri, ven y lee el guión para ver qué tal te parece, qué le mejorarías. Eh, Sí, como que qué le agregarías o, hey, ayúdame en, en este diálogo. Yo tengo créditos en el guión porque la ayudé en, una, en la discusión que Zeta y yo tuvimos de los Caballeros Dorados. La ayudé, entonces, los guiones me parecen que están muy bien hechos. Me parecen que tienen poder, tienen... O sea... Para el público que están dirigidos creo que es un guión que te atrapa así, muy rápido. La historia de la realidad tiene mucha fuerza. A pesar de que. Pues. De que primero se centra como en la vida de. Pues de estos tres personajes. Y después ya toma como un rumbo diferente. Pero la verdad es que es algo que le pasa creo que a todos. Pues yo creo que uno al comienzo, pues cuando uno tiene novia no siempre se aparta de los amigos y, y los amigos es como, ey, me, ey nos estás dejando, estás dejando de salir con nosotros, mira que las estás cagando con nosotros. Y creo que la, la historia tiene mucha fuerza y mucho poder por ese sentido, porque es algo muy real, es, muy, o sea, es algo que le puede pasar, de que le puede pasar, no, que creo que le pasa a el 50, 70% de los jóvenes. Y sí, por eso tiene mucha fuerza. Chiquito tuvo una pijama... Muy parecida, pero pues llegaba abajo de la rodilla. Una vez mi mamá me compró una pijama así y me recuerdo que tenía un lorito. Un lorito como el como el de la marca esta de Snacks, que no puedo decir el nombre. Eh, pero a mí en realidad no. Yo creo que ahora después sí me la pondría. Pues obviamente en pedo en mi casa lo, lo haría tranquilamente, pero es que la pijama es muy graciosa, sí. <risa> ¿Por muchas personas se van a identificadas con esto. Porque es una serie que tiene contrastes. Entonces, en, el, en la serie encontramos al típico Nea, encontramos al típico Geek, encontramos al típico... No, ese sí no es un típico. Yo no sé cómo definir a Jaco. Bueno. No sé. Al típico pues man que se cree bueno, pero que en el fondo es como todos los manes. Sí, eso es Yaco. En, no encontré definición mejor para decirlo. Y, y la parte como dulce y bacana de todo que... Porque es la vida, es lo que pasa. Porque inmaduros, inmaduros se tiene que ver porque es lo que está pasando con tus amigos, con una especie de vínculo social, el cual va a dar unas situaciones divertidas y también va a tornar un poco diferente. Se lo recomiendo bastante. Eh, porque.. Eh, porque es una historia común, es una historia de la vida real, una historia que le puede pasar a cualquier persona. Y que tiene muchas partes cómicas. Pero también tiene un pues tiene ese.. Tiene un mensaje. Pues que creo que yo me di cuenta que.. Pues que. De puta, ¿cómo digo esto? Que si bien los amigos son muy importantes, los amigos te tienen que aceptar y tienen que ayudarte si tú eres feliz, con un pez, con una pareja. Y ver Inmaduros porque la verdad es que es una serie corta pero que tiene muy buen material, que o sea, como dicen acá en Medellín es muy charra. Bueno, por obvias razones, esto está en mute, después lo animamos con. ¿Cómo se llama? Con sí, con el audio. Y necesitamos que este juego sea como los de Big Vamos, Vamos, muchachos, vamos, vamos, si se puede. ¡Pila, pila, pila! ¡Está ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Qué puta! Sí, pila que están angustiados o sea, pilas sí, no, no, no. No, hey, pila, que pila, pila, pila, serio, chacho, ¿no? pila, pila que sí se puede pila pila, pilas pila, rápido pilas pilas vamos vamos vamos vamos vamos se puede. vamos vamos vamos ey. Ey, ey, ey. Saca, saca, pilas, saca rápido. Ay, ya. ay, pila, pila, vamos pila, va, pila. Va, va, ay, ay, vamos vamos vamos vamos vamos vamos yo no quiero más salpón, sacame vos a mi, mi Es la vida. Quiero que todas las mañanas sean juntas, del... no Bien, ya. ya perfecto, no. listo. Sale porque sale. Bueno, listo. Pues... Pero nos movemos, nos hacemos un allá también todo. Sí, pero por eso no se preocupe. Es ¿Sí okay? o qué? Sí, si lo podemos parar con el Z, no. Yo sí, sí. Ese sonido. Ah, okay. Pero si está sobre la ola. Muy bien. El... No, yo no hice nada. Para la exposición de arte, ¿quieres ir conmigo? Eh, soy Modo y cuando se empieza. <risa> <risa> <risa> es que se llama... Y Ana, eh, obviamente, <risa> Ana, mira, mira. mira, mira